Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta segunda parte del Inspiration Day, que es la jornada de convivencia de los estudiantes del programa Decide. Entonces, en esta segunda parte, el profesor Agustín Segarra, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad, bueno, del Departamento de Economía de la Universidad Rogir y Virgili, nos va a presentar un seminario muy dirigido a vosotros, a los estudiantes de doctorado. Entonces, eh, ¿cuál fue la idea o por qué, digamos, yo contacté con él y pensé que sería apropiado para este entorno? Pues porque, bueno, eh, yo en principio antes no le conocía, pero a raíz de un libro que escribió, que nos ha traído aquí un ejemplar, que se llama La senda del progreso, y es un relato sobre las ideas económicas y un poco el proyecto de futuro de la Unión Europea, pues, eh, tuve el placer de conocerle y entonces bueno, pues me envió el libro y me lo leí el verano pasado. Y entonces el libro trata sobre una estudiante de doctorado, ¿vale? una estudiante húngara que se va al MIT a Estados Unidos hacer una estancia de investigación, y entonces él cuenta un poco pues, la relación, digamos, las experiencias, las evidencias que tiene este estudiante allí, y lo enmarca un poco también, como ya os contará él, pues, dentro de un análisis pues, de los economistas y un poco de todas las ideas económicas, y también pues, analizando un poco pues, el proyecto europeo, es decir, dónde estamos, que como sabemos, pues, un poquito pues estancados y hacia dónde va y bueno y ahora con esta situación pues todavía más. Entonces yo pensé que sería muy apropiado pues que viniera aquí y que os diera una charla en la que os, os hablara un poco pues de estos temas que, que bueno que son importantes para unos estudiantes de doctorado, que no son específicamente temas concretos de investigación o no muy científicos ni muy técnicos, pero que os pueden servir de ayuda. Y entonces esa fue un poco la idea. Estuvimos hablando y planteó pues hablaros un poco de la investigación, pero también de la divulgación de lo que se investiga, que es un concepto que hoy día está bastante valorado, pero poco utilizado. Bueno, pues entonces eh, esa es la charla que nos va a dar. Yo espero que os anime, que os guste. Unos días antes de la charla me mandó un relato que me pidió que compartiera con vosotros sobre... Digamos, el reto de hacer una tesis como una reflexión para que os plantearais pues, una serie de cuestiones que seguramente ya os las habéis planteado, pero que no viene más... Digamos, eh, reflexionar sobre ellas, porque os vais a encontrar a lo largo del proceso de la tesis, pues, muchos puntos en los que hay que pararse, quizás reflexionar y decir, bueno, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? Y esa es un poco la idea. Entonces, es un placer para mí tenerle aquí con nosotros, es la primera vez que viene a visitar nuestra universidad, espero que no sea la última y espero y deseo que disfrutéis mucho con el seminario y que os sirva de ayuda. Así que le doy la palabra. Muy bien, pues, al... muchas gracias. Eh, nada, en primer lugar, agradecer a, a Ana que, que nos hayamos conocido y que me he invitado a una universidad como la vuestra. Es una universidad que tiene muchas semejanzas con la mía, con la Universidad de Rovira de Virgile. No es una universidad privada, ¿eh? es una universidad también pública, ¿eh? la Rovira de Virgile, lo digo porque hay confusión con esto de que no se llama Universidad de Tarragona, ¿no? pero es un poco, un poco mayor, pero bueno, en, en el mundo las universidades 50 años no son nada. ¿no? Eh, allí en Tarragona, se supone que ya con los romanos eh, ya llegaron algunos estudios superiores, pero después fue a, a partir de, de 1970 cuando llegaron los primeros estudios de, de enseñanza superior de química, medicina, ingeniería química, por el tema de la química, ¿no? eh, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica de, de Cataluña. Y después, en el año 90-91, se creó la Universidad de Rovira como una entidad autónoma, ¿no? que, y es cuando yo me incorporo de alguna manera en un proyecto que considero que es un privilegio y que fue muy apasionante, que es cómo construir una facultad prácticamente desde la nada. ¿no? Por lo tanto, en mi experiencia, la verdad es que la valoro muy bien y estoy seguro que la, que la vuestra pues, también Será una experiencia bonita. ¿no? La creación, el nacimiento de una universidad es un tema muy importante. ¿no? Eh, Me permitís que haga alguna relación en las eh, semejanzas que hay entre una y otra, pero creo, creo que creo que es importante, como mínimo para mí. ¿no? Pero dejadme también que os, eh, os apunte un poco de, de, de que yo no os voy a hablar o ser muy, muy pesado. ¿no? No, no voy a venderos mi libro, ¿eh? no, os lo voy a presentar si queréis, pero ya al final, ¿eh? en la última parte. ¿eh? ¿Por qué? No por vosotros, o también, pero sobre todo por mí. Yo no, no, no, no me veo como un escritor, digamos. De hecho, le comentaba a Ana que, que en la Feria de Madrid, pues, que, de Feria del Libro Madrid, quisieron que fuera allí a hacer la, la firma de, de ejemplares. Dije, hombre, no, que esto no es un bestseller de estos que se venden y ya te puedes retirar y vivir de rentas. no Seguro que no, que es decir, que es un libro que, que no es fácil, es de pensamiento y por lo tanto eh, cuesta. Hablaremos después del libro, no pero no, no, no es eh, digamos sobre lo que quiero eh, más reflexionar, no ni tampoco vengo a daros una clase, ni mucho menos. no Parto del supuesto de que, bueno, estabais muchos de vosotros... Trabajando en vuestra tesis, tal, tal, y ahora tenéis que venir aquí ¿no? a escuchar a este señor que viene de fuera, ¿no? eh, y bueno, a ver qué nos dice. ¿no? Intentaré que sea eh, lo más útil para, para vosotros, ¿no? y por eso quiero eh, hablaros, lo estuve pensando, digo, de la agenda oculta, es decir, el, este, este texto de 15 páginas, que no sé si habéis tenido tiempo de leerlo, sobre cómo hacer una tesis y no morir en el intento, ¿eh? es una. Es un escrito que hice a los primeros meses de coordinar el programa de doctorado. Es un programa que inicié en el año 94 y que ahora ha cambiado mucho. En el año 2011, con el Real Decreto, pues, las cosas cambiaron de forma radical, para bien, pero a veces también tienes nostalgia de los tiempos pasados, como siempre, pero yo creo que ha habido un progreso sustantivo y lo tiene que haber más aún en materia de doctorado, porque el doctorado es la culminación de la, de la enseñanza universitaria ¿no? y tenemos que hacer que, que, sea, que sea muy valorado, no tanto dentro de la universidad, que lo es, como venimos, sirve para, para filtrar digamos, la promoción del profesorado, si no fuera la universidad. ¿no? Hay, hay materias donde ya lo es bastante, materias como pues, la, la genética, la química, etc., en economía, matemáticas, yo diría que en matemáticas más, ¿no? En economía lo es ahora con el tema este de, las, de los programas de, de, de doctorado industrial y bueno, yo creo que es una buena línea para cooperar eh, de manera bastante estable entre la universidad y la empresa y también para eh, reivindicar que, que los doctorandos no solo sirven para hacer eh, vida académica, sino también, evidentemente, que todo conocimiento es útil para ser transferido o insertado dentro de una empresa. ¿no? Antes se ha presentado un proyecto de, de tesis que va por ahí, lo que es un poco... Hice un libro hace tiempo ¿no? que, que le puse de nombre El poder de las ideas y, y era un poco... Iba por ahí, es decir, cómo el conocimiento puede llegar a hacer miraclos, miraclos, eh, milagros. <risa> Eh, soy de Castellón y a veces entre el, el catalán, el valenciano y el castellano, pues claro, decir que, que eh, te haces un poco lío, ¿no? O no te sale la palabra en el sentido correcto, pero bueno, es un, ha sido un lapsus, ¿no? Eh, por lo tanto, ni daremos clase, ni, ni expondremos simplemente, eh, digamos, el libro, ¿no? El libro volveremos al final, si queréis, ¿no? Eh, estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia, propuesta, y os ruego, por favor, que lo hagáis, que lo hagáis y que preguntéis, ¿no? Eh, yo quiero hablaros, sobre todo, de, de, de la agenda, de la agenda o, oculta del, del, del doctorado, es decir, de aquello que no hablamos nunca, pero que, evidentemente, tiene mucha importancia, ¿no? Y ahora desarrollaré un poco qué, qué entiendo por agenda oculta, no sé si es una, un concepto que se utiliza en otros lares, supongo que no, pero bueno, ya, ya, ya veremos, ¿no? Si habéis mirado el, el texto este que, que os envié... ¿eh? No, no traigo un, un paper porque creo que... Eh, a ver, no vengo a hacer una presentación de, de, una, de una... Yo me dedico a temas de la economía de, de, la, de, de la innovación y mi hobby es escribir, ¿eh? es, déjame llevar por escribir. Eh, es un, un hobby, digamos, eh, que habría que matizar, ¿eh? es decir, es escribir, como supongo que lo habéis experimentado muchas veces, es, es una tortura. No, no, si alguien dice, no, yo disfruto, me pongo allí, la, y no, no sé lo que es el síndrome de la, de la hoja en blanco, me pongo a escribir, tal, tal, y bueno, me salen todas las palabras, fluyen las ideas, una encadenada con otra, y ya no toco ni una coma. Oye, pues que me lo diga, porque es un afortunado, se tenía que aplicar a la literatura. ¿no? Todos los escritores lo intentan y muy pocos lo consiguen. Algunos dicen que sí, algunos dicen que hay uno, por ejemplo, que es Jaume Fuster, que dicen que sí, que es un escritor muy intuitivo y que se pone allí, pum, pum, pum, pum, pero la mayoría no, la mayoría eh, pica en piedra, pica en piedra y esto de, de escribir una, un libro, pues es, es complicado, por eso eh, cuesta tanto y te, te, te lo tienes que pensar tanto, ¿no? El periodo de maduración es muy largo, hay muchos borradores, tal, tal, tal... Pues como en la tesis, parece que no, pero si fue a rofar, ¿no? Como, como en la tesis, ¿no? Pues este texto que, que le envié a Ana, ¿eh? Eh, lo vamos a recordar un poco, porque además no, no, no habéis tenido por qué tener tiempo, de alguna manera es lo que podríamos decir la, la agenda explícita de, de un programa doctorado, ¿no? La agenda explícita y después estaría la agenda oculta, explícita, o programa de doctorado. Bueno, es aquello que probablemente, poco a poco, en un programa de doctorado os varía desde el primer día, pues, eh, eh, soltando, ¿no? Pues os dicen que, que es todo, si vais con la idea de que vais a hacer un Master Plus, que saquéis esa idea de la cabeza porque no queda quebra el doctorado, con un máster o un curso de posgrado, es cierto, no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes. ¿no? Por lo tanto, tenéis que ir sacaros esa idea de. y tenéis que pensar más en, en un enfoque proactivo, en el que no hay unos señores que dominan la materia y vosotros allí estáis tomando notas, sino al contrario, vosotros sois el protagonista principal. ¿no? Y por lo tanto, habéis pasado de, de ser meros receptores de información a ser generadores de información. Y esto quiere decir también. Eh, adaptarse a una serie de, pautas, de pautas, de rutinas, de hábitos, etc. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo? Una forma, digamos, práctica de abordar, pues, un tema es por medio de una imagen, de una metáfora, ¿no? Y por eso en este, en este cuento, relato, mini relato, pues recurro a, un, a una metáfora que me parece que es bastante útil para abordar el tema de, del doctorado. Se parece mucho. Que es imaginaros que queramos subir una montaña, ¿no? ¿Eh? No sé si os gusta, pero a vuestra edad yo os recomiendo que subáis una montaña, ¿no? No, no digo el Everest, aunque si sí lo podéis subir, hoy encantados, ¿no? Eh, pero bueno, aquí tenéis montañas, ¿no? Aquí en Barracas tenéis, creo que la montaña más, más alta de la región, ¿no? Yo tenía cerca, en Castellón La Segunda, que es el Peñagolosa, y recuerdo que, que lo subí varias veces y me encantaba ir con los amigos de Tienda Campaña, tal, tal, ¿no? Pues eso, podéis subir una montaña, el Pico Barracas, podéis ir también a subir el Teide, y ahora no lo eh, podéis ir también a subir el Aneto, por ejemplo, ¿no?, que tiene 3.300, y ahora no lo subo ya. <risa> pero tengo un hijo que le recomiendo, sube, sube, y dice, ni hablar, yo no me digo esas cosas, pero yo lo subí varias veces y la verdad que que, bueno, es una experiencia como, como otra, con, amigo, ¿no? con amigos, ¿no? Bueno, pues eso, podemos subir eso, desde el Parracas hasta la Nieto, ¿no? El, el, el, podemos subir también eh, los Alpes, ¿no? Que, que es un pico ya de 5.000, ¿no?, el más alto de Europa, pero es un pico relativamente fácil, ¿no?, que se subió eh, tarde, se subió cuando Adam Smith estaba escribiendo La riqueza de las naciones más o menos, ¿no?, y después estaría ya pues ir al Everest, ¿no? que es un pico que se ha subido en el siglo XX, ¿no? Eh, ¿Qué hay que tener para hacer, para hacer un doctorado? Y esto creo, creo que nos da nada nuevo para vosotros. Sobre todo hay que tener mucha ilusión. Hay que querer hacer un doctorado porque el coste de oportunidad es muy elevado para hacer un doctorado. Pensad que cuando uno termina la carrera ha acabado uno de los, de los periodos vitales más interesantes que recordaréis con más añoranza, pues yo la recuerdo así, la verdad es un periodo, fue un periodo de, de muchos descubrimientos a nivel vital y a nivel colectivo, ¿no? cada, cada, cada, cada experiencia universitaria tiene su periodo histórico, pero todas son en sí apasionantes, y después viene otro periodo, que son los cuatro o cinco años posteriores a, al, grado, ¿no? al grado, al grado, al máster, tal, tal, que también son muy, muy interesantes y que tenéis una energía para, para, para vivir y para construir un nuevo mundo muy importante, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que tener claro es por qué queréis sacrificar cuatro años de, de vuestra vida para hacer un doctorado, y si no lo tenéis claro, yo lo que os recomiendo es que no hagáis un doctorado, que no, hay muchas cosas en la vida. Uno puede vivir, sacarse un poco cuatro perras, y ir por ahí, digamos, eh, eh, transitando de. ¿no? Sería un poco la salida anglosagorna. Pues un año me voy a dedicar a recorrer el mundo con Interrail. No sé si ahora existe, pero bueno, antes eh, yo hice mucho autostop y Ahora no se hace, ya lo sé. Pero se hacen otras cosas y hay otros medios. ¿no? Pero vaya, si no tenéis claro que queréis hacer un doctorado, porque esto de, tener, de plantear preguntas y buscar soluciones. Es un tema que os apasiona, yo diría que mejor que no lo hagáis, ¿no? Y tenéis que buscar argumentos rotundos, ¿no? A, a Mallory, al, que, al, al, al alpinista que dicen que, que subió por primera vez en 1924 el Everest, ¿no? Le preguntaron por qué se obsesionaban subir montañas tan altas y él dijo que porque en allí. Yo quiero subir el Everest porque está ahí, ¿no? No, no sé si es una razón contundente, ¿no? no eh, para, si te preguntan la familia ¿pero qué has todo el doctorado? Pues porque está ahí. Hombre, no sé si yo buscaría un argumento un poco más rotundo, ¿no? Que el que el que dio Mallory, que supongo que fue más una respuesta esquiva, ¿no? Pero hay que tener una ración, hay que tener un cierto interés en realizar el doctorado. Hay que apasionarse, no hay que hacerlo de forma pasiva. Hay que hay que vibrarlo con todo lo que ello conlleva, ¿no? Por lo tanto esa sería un primer, un, una primera eh, condición de lo que podría ser la, la agenda explícita, que la podéis encontrar en muchas partes. Hay, hay mucha literatura sobre cómo hacer una tesis. Hay libros como el de Humberto Eco, que está desfasado, pero yo, yo recomiendo que, que leéis eh, libros de libro esta gente, porque dan pautas muy interesantes de eso, de cómo hacer una tesis. ¿no? Eh, todo tipo de metodologías. ¿no? Por lo tanto, hay que tener... Eh, un AIM, ¿no? un interés, eh, muy claro y muy, muy definido. ¿no? Esto de hacer las cosas por hacerlas eh, no, no tiene sentido alguno, ¿no? Después, evidentemente, tienes que tener, igual que, que al subir una montaña, tienes que tener contar con un entorno apropiado, tienes que contar con, con, con un mapa, tienes que contar un, un mapa que, que puede ser un plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo o plan de investigación, de investigación podemos poner, eh, que os piden al primer año, que no tiene por qué ser investigación, que no, no porque tiene por qué ser una, una, una senda ya estanca y trazada, puede estar en continua construcción hasta el final como el título de la tesis, ¿no? que, que puede cambiar y a menudo cambia bastante, ¿no? Pero hay hay que tener un plan, ¿no? Hay que tener un plan, porque no estamos hablando de una experiencia a corto plazo, sino a largo plazo. ¿no? Eh, es una maratón, no es una carrera de 100 metros ni de 5.000, es una maratón. Y en la maratón es tan importante, dicen los que corren maratones, yo no corro maratones, <risa> ni nunca he corrido ninguna, que es, que es tan importante la fortaleza física como la psicológica. ¿no? Por lo tanto, hay que tener un poco las dos. Hay que tener una base intelectual, pero también hay que tener una, una capacidad, digamos, eh, física, eh, perdón, eh, psicológica, como persona que, que, que estamos seguras, que queremos, que tenemos un cierto interés, ¿no? Por lo tanto, un plan de investigación que estará vinculado de alguna manera con una figura importante que es la figura del guía, ¿no? Esto es igual que, que al subir montañas, hay que ir no solo con un, con un mapa que te puedes perder, sino si vas con un guía eh, a una montaña pequeñita, no, pero una montaña... Por ejemplo, el aneto subirlo con guía, pues te da una cierta comodidad, eh, si no os es que eh, vaya, el peligro de, de perderse por las alturas, pues cada vez es más elevado. El guía, el guía, pues bueno, es el director o los codirectores ¿no? Y es importante que haya un encaje, un matcher importante, es decir, entenderse con los directores, directoras, es, es clave, creo yo, ¿no? Tiene que haber una cierta complicidad, tiene que haber una distribución de, de, de, de, del trabajo, una, una complementariedad en las visiones. El director sabe hasta dónde tiene que apretar, pero hasta dónde no puede llegar para no ahogar digamos, al doctorando, que tiene bastante con los acobios que tiene, etcétera, etcétera. Es importante, ¿eh? ese maridaje, digamos, ¿eh? es, es muy importante. Eh, y, por lo tanto, aquí la figura del, en, el, en el guía, la figura, digamos, de, del director de tesis, ¿no? Director o directora eh, es, o directora, es clave, es muy, muy importante el encontrar eh, aquella persona que encaje contigo, que te hará también de alguna manera condicionar el tema, el tema, y que será, digamos, como tu ángel de la guardia durante los cuatro años, eh, tres o cuatro años o más, que dure, digamos, eh, tu doctorado, ¿no? Después otra, otro tema importante es el ambiente y lo que podríamos decir los compañeros, ¿no? Los compañeros, compañeros, compañeras, es un tema también muy importante. Es muy importante para el goce personal, pero también para la transmisión de, de, de información y también para tener un muro de lamentaciones cuando las cosas no vayan bien, que esto pasa muchas veces, ¿no? Es que a mí no me sale, esto lo quiero dejar, tal, tal... Y bueno, cada uno tiene su punto de vista y tal. Compañeros, ambiente de trabajo, el centro donde estáis, en ese sentido aquí, vaya, a mí me da la impresión de que sois unos privilegiados y por lo tanto, eh, perfecto, ¿no? Después a partir de aquí, pues supongo que el, que el guía en el plan de investigación, pues ya irá definiendo o conjuntamente iréis definiendo, lo podríamos poner aquí, digamos, el tipo de, de tesis, ¿no? Eh, muchos de nosotros la tesis que hicimos fue una tesis eh, monográfica, ¿no? Cogimos un, una, un tema y lo fuimos desarrollando. Ahora no se llevan, ahora hay una presión institucional para rendimientos inmediatos, publicar antes de leer la tesis, bueno, lo típico, esto ya lo sabéis, ¿no? Por lo tanto, eh, las tesis ya no son monográficas, sino que son más una recopilación de tres, cuatro capítulos, ¿no? pues bueno, eh, eh, definir un poco esto, y esto conlleva también una estrategia diferente, ¿no? Pero es importante el tema, el tema de, de esto, de, de, de, de la tipología, y después pues lo que hay que tener prácticamente es tener la fortaleza necesaria para llegar al final, es decir, saber llegar al final. Llegar al final es muy importante, es decir, no llegar con prisas, ni tampoco eternizarlo para tiempo, sino saber llegar en el momento adecuado y con las fuerzas, digamos, necesarias. ¿no? Por lo tanto, esto saber llegar al final. Las etapas finales eh, son cruciales para el resultado final, un poco de... De la tesis. ¿no? Esto pasa como en los libros. Si, si corre uno demasiado, mal, porque después encontrará que hay una serie de efectos que, que se pondrán de manifiesto, tal, tal. ¿no? Y si no corre y se aterriza, pues también mal, porque eh, está aquí perdiendo una serie de oportunidades. Por lo tanto, de alguna manera, esta hay más. ¿no? Podríamos hablar de la evaluación, que es un tema muy requerido, pero bueno, trae dentro el proceso y todo esto. Esta sería, digamos, la, la agenda explícita, ¿no? que más o menos eh, ya habéis ido, digamos, cantando desde que estáis en el programa, pero bueno, la que vamos a hablar un poco es lo que es esto que yo denomino la agenda oculta, ¿no? Oculta, oculta. Y la agenda oculta, de alguna manera, yo creo que la podemos representar a través de una línea, ¿no? Cuanto más simples son las cosas, pues mejor, ¿no? Esta es la línea del tiempo, ¿no? La línea del tiempo, nosotros estamos aquí, estamos en el presente, este sería el pasado, ¿no? El pasado, y este sería el futuro. Este sería el futuro, ¿no? De alguna manera, pasado, futuro, ¿no? Eh, la tesis es, es un proyecto de futuro. Pues vosotros vais a generar un conocimiento nuevo que será una propuesta, digamos, marginal, pero será vuestra propuesta, para construir un mundo mejor. ¿no? Eso es lo que esperáis todos. Vaya. Aunque sea un tema muy específico y vosotros os dedicáis a temas específicos, lo que vais a hacer, en definitiva, es una propuesta metodológica eh, vaya, de, de resultados que habéis, cuantitativos, eh, como sea. ¿no? Pero vosotros os proyectáis durante cuatro años, a través de una serie digamos, de rutinas de trabajo, a partir de una evidencia que son los, los autores del pasado y la información eh, que hay del pasado ¿no? eh, para hacer una propuesta nueva. ¿no? Y aquí hay que tener muchas habilidades, no, no es fácil eh, saber qué y dónde buscar la información sobre la que subir. Los grandes pensadores del pasado, eh, todos, eh, Newton por ejemplo, lo dijeron cuando le dijo un amigo a, a Newton, oye, esta teoría que has hecho de la gravitación está muy bien, ¿eh? digo, no, yo no, he hecho, no tengo mérito, yo, yo lo único que he, sido, que he hecho ha sido auparme eh, en hombros de gigantes. ¿no? Eh, esto de alguna manera demuestra que Newton era una persona intelectualmente muy honesta ¿no? y que reconocía eh, que, que, que él solo era, digamos, un eslabón en la cadena de... De, de acumulación del conocimiento humano, digamos, a la humanidad, ¿no? Por lo tanto, eso, ¿eh? Lo que vais a hacer es un producto nuevo, que no está en el mercado, por decirlo como lo dicen los economistas, pero es un producto que está, que se debe, que es acreedor de todo lo que han realizado otros autores, autores afortunados, autores que son menos afortunados, que se equivocaron quizá, autores que son eh, muy conocidos y alabados por la Academia y autores que son denostados, ignorados y, y reprobados. Es decir, hay que saber buscar en el pasado, el pasado es como un cajón, ¿no?, eh, donde están las ideas, las buenas ideas están allí, las ideas de matemáticos, de físicos, de economistas, están en el pasado. Somos lo que somos, para bien y para mal, porque así ha habido una secuencia digamos, de, de, de conocimientos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. En algunas áreas, más que en otras, claro, en matemáticas, eh, hay una, una senda, un pozo de conocimiento desde la época de, de Aristóteles y de toda aquella gente, ¿no? En economía, eh, esto de la economía es mucho más reciente, ¿no? Eh, apenas llevamos un par de siglos, ¿no? Dicen que el padre de la economía es Adam Smith, ¿no? Con su, con su libro La riqueza de las naciones, ¿no? Eh, estamos de acuerdo, que yo creo que Adam Smith fue el que puso las bases de la, de la economía como, como máquina de pensamiento y, por lo tanto, a partir de ahí los demás han ido bebiendo. Bueno, pues eso, saber beber del pasado es importante. ¿Qué características tiene el pasado? Bueno, de lo que nos interesa una es que el pasado está hecho. Eh, eh, podemos conocerlo o no conocerlo, pero el pasado eh, ya no se puede tocar, ya no podemos tocar una coma del, del pasado, ¿no? Lo que pasó, pasó, y por lo tanto, ahí está, tendrás capacidad para captarlo o no la tendrás, ¿no? Eh, si la tienes, probablemente te acercarás más al método científico de Newton, si no la tienes, pues tú igual te, te autoengañas pensando que vas a hacer una gran aportación y lo mejor, resulta que lo que tú eh, aportas eh, ha sido refutado por las grandes mentes, ¿no? hay que tener admiración por las grandes mentes, no hay muchas tampoco, ¿eh? y por lo tanto hay que saber, digamos, yo creo que hay que saber leer a los grandes pensadores. Ahora en ese sentido estamos, como sabéis, en una época, en una época crítica, ¿no? Leemos poco, ¿no? Eh, hemos perdido las referencias básicas y elementales y, y nos pensamos que los grandes pensadores es aquel que ha acabado de publicar un paper que, y que tiene en nuestra pequeña área de trabajo y minúscula que tiene ma, más, más impacto científico, más citaciones en un par de años. No, este señor puede ser muy bueno, señora puede ser muy bueno, yo lo, no lo negaré, pero no. Lo, los grandes pensadores son aquellos que pusieron una base diferente al edificio, ¿no? Y no hay tantos, no hay tantos. Como Newton, no hay tantos. ¿no? Pues de Newton pues se pueden citar a algunos grandes pensadores, pero pocos en, en temas de física, de matemáticas, ¿no? Eh, por lo tanto, los pocos que hay hay que, hay que leerlos. O oh, es que a veces leer los manuales clásicos es un rollo, sí, es verdad, pero no hay por qué leerlos todos, también se puede leer, digamos, una versión actualizada, like, de la obra de, de los grandes, ¿no? Y, y en parte... La buena divulgación, eh, la, que, que esto ya está relacionado con el tema del que quería hablar un poco, pues va por ahí. ¿no? Por lo tanto, el pasado, una forma de. hay que escarbarlo, hay que ir al baúl de los recuerdos de las ideas del pasado, y, y esto generalmente lo hacemos con una rutina, con un hábito, con una habilidad, que es el hábito de leer. ¿no? La lectura es importante para saber qué escribieron, qué dejaron de testamento aquellos grandes pensadores, hay que leer, ¿no? Eh, hay que leer. Eh, y en el futuro, nosotros vamos a construir el futuro a, a través también de, una, de, un, de, un, de, un, de un mecanismo, de una rutina eh, eh, un poco compleja, ¿no? Es fácil, ya hemos mencionado antes, que es, digamos, hay que escribir, hay que escribir futuro, la propuesta de futuro que vosotros vais a hacer, eh, va a ser una, una propuesta escrita, tendrá todas las formulaciones matemáticas y sofisticadas que queráis, tendrá todo el software que queráis, pero definida es una propuesta. Es una narrativa, ¿no? Eh, la economía, por ejemplo, tiene mucha narrativa. Hay que, hay que plasmar en el papel ideas y, a partir de ahí, ya, ya, ya podemos desarrollar digamos, la fórmula. Por lo tanto, hay que leer y hay que escribir. Y para no leerlo todo, porque no tenemos tiempo, la vida es corta, tal, tal, lo que tenemos que tener es una estrategia de lectura. Una estrategia de lectura. Y en la escritura lo que hay que tener, digamos, hay que pulir un poco la técnica, podemos poner, ¿no? La técnica. Las... Estas dos habilidades se parecen un poco a las que necesitamos para subir una montaña, ¿no? pero son diferentes, ¿eh? son diferentes. Eh, ¿qué necesitamos para subir una montaña o no? Bueno, necesitamos pues, eh, la vista, la capacidad de caminar, ¿no? alimentarse bien, ¿no? por lo tanto, eh, hablar para comunicarse con los compañeros, es, es decir, necesitamos digamos, habilidades más básicas, más esenciales, que prácticamente las, las, las incorporamos en nuestra rutina los tres primeros años resumimos años sabíamos prácticamente hablar sabemos caminar sabemos eh, ver olfatear etcétera etcétera ¿no? eh, en cambio estos de aquí no estos de aquí cuestan más eh, eh, no sé si lo recordáis pero aprender a, a escribir es un, eh, es una senda na, es una senda na, nada fácil eh, hay que hay que relacionar una serie de grafos con, con conceptos los conceptos los tenemos porque el ambiente familiar han ido digamos, soldando los conceptos, pero hay que, hay que eh, ver ello cómo lo plasmamos y, sobre todo, cómo lo incorporamos en el marco mental, que es, la, que es la gran dificultad de la lectura. Y con la escritura pasa lo mismo pero elevado al cuadrado. ¿eh? La escritura podemos... Eh, resulta, bueno, relativamente fácil, ahora no me acuerdo ya, claro, eh, aprender a... a a trazar, a trazar palabras letras pero escribir escribir bueno escribir estamos toda la vida aprendiendo y no acabamos sabiendo escribir grandes escritores que eh, los hay con las manos contadas no por lo tanto somos eternamente unos aprendices de la de la escritura y esa es la agenda que de alguna manera seguro que nadie os ha contado como mínimo a mí no me contó a nadie yo se lo digo a los doctorandos que tengo, ¿no? Ahora llevo el programa de doctorado y se quedan yo que un poco así como diciendo de señor, no sé de qué habla ¿no? Pero bueno, pues allá ellos, ¿eh? yo tampoco tengo nada que perdería, ¿no? Pero creo que es más importante de lo que, de lo que eh, nosotros eh, valoramos. La lectura hay que tener una estrategia. ¿Qué quiere decir? Que solo hay que eh, mirar la escritura, digamos, que podríamos llamar específica, concreta, académica, pongamos académica, académica, yo creo que es un error solo mirar la escritura académica, solo los papers, si tenemos que hacer una tesis a partir de paper, yo creo que, que esta visión, digamos, ambiciosa, transversal, capaz de interconectar una cosa con la otra, no, no la tendrá ese trabajo, tendrá una otra visión que tendrá sus, sus, digamos, sus atributos, pero yo diría que, que una tesis es mucho más que eso, ¿no? que, que sintetizar una serie de papers por más papers que haya. Y la otra opción es que sea una, una lectura, podríamos decir, lúdica, es decir, leer, por ejemplo, eh, grandes obras de difusión, y libras, hay obras preciosas, ¿no? Eh, vosotros que soy más de vertiente matemática, yo, yo desde, desde joven que, que he leído mucha difusión de, de, bueno, de muchas cosas porque me ha interesado, ahora leo más de genética porque mi hija está haciendo el doctorado en genética y, y creo entender un poco todo lo que me dice tal tal ¿no? y a veces la pico ¿no? con esto de bueno, pero este tal tal no sé qué ¿no? Eh, ahora leo bastante de eso pero bueno también recuerdo haber leído obras de divulgación matemática que son, son, vaya, espectaculares. Son novelas, ¿no? El, el Teorema del Oro, no sé si lo habéis leído. ¿Lo habéis leído el Teorema del Oro? No lo habéis leído, ¿no? Dos hermanos que, ¿no? que encuentran un oro, tal, tal. Pues yo os recomiendo que leáis el Teorema del Oro, que es una, una, una novelita que... que, que que te fomenta, te incentiva a amar las matemáticas, la verdad. Y después, por ejemplo, en el tema de los números primos hay, hay muchas, ¿no? Hay una de un italiano, del Giordano, ¿no? que es la, la soledad de los números primos. ¿No habéis leído la soledad de los números primos? Sí que la he leído. Y después hay más ¿eh? de los números primos. Hay otra también del Maglo, esta, que es así la música de los números primos. ¿no? También es una obra, una obrita muy pero recomiendo la de, la de, la de El Oro, ¿eh? y supongo que sí que la habéis leído o no, pero esto ya se hace en, en secundaria, lo que pasa claro, es que como las lecturas obligatorias después salen rebotadas, que, que es el, el, el Mundo de Sofía, esta no suena más, El Mundo de Sofía, de literatura, tal, tal, sí, es un poco pesada, a mí me, a algunos me... Pero me preguntaron, bueno, ¿usted esto que es con un mundo social para una economía? Digo, bueno, ya me gustaría, ¿eh? no me importaría. No, no, no, es porque además no, no tengo, eh, no vengo aquí con el sombrero de, de escritor, ¿no? vengo más con el sombrero de economista o de responsable académico de un doctorado. No, no me considero un escritor, ¿no? Quizá cuando me jubile de aquí unos años, pues sí, que me vaya dedicando exclusivamente, digamos, a la escritura de este tipo, ¿no? Pero recomiendo, digamos, que leáis. Este, este tipo de obra. Eh, uno de los problemas que tiene, que tiene la lectura ahora es que es fácil de acceder a, es muy fácil acceder a todo y se va recopilando información, eh, acumulando información, esto más o menos que decíamos antes, pero la información hay que trabajarla. ¿Cómo relacionamos la obra de diferentes autores cada vez está relacionado con otro? Tendríamos que hacer con una especie de teorema de grafos, ¿no? eh, pero yo no encuentro ningún ningún programa eh, apto para hacer una tesis y si alguien quiere montar una spin-off eh, pues quizá lo pueda intentar, es decir, un programa para eso ¿Cómo redactar una tesis? Quiere redactar una tesis yo le propongo un software, una aplicación, porque el Word y todo esto es muy limitado que le va a ser muy útil para hacer los diferentes borradores y después para clasificar las fichas conceptuales y hacer una relación sintética de todo, porque si no es lo que acabamos haciendo todo es un copy paste ponemos muchas referencias en cada artículo y muchas veces lo que hayáis puesto, eh, ni hemos tenido tiempo de leerlo a 100% por cien, y a veces si lo hemos leído, pues la verdad que no, no se nos ha quedado mucho a la, a la cabeza. Y es un riesgo de la actividad actual tan presionada por publicar, publicar y publicar. ¿eh? Esto, por ejemplo, en universidades americanas lo tienen muy claro y buscan más la originalidad del trabajo que no la exuberancia del trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Por lo tanto, a ver qué hacemos con todo esto. En cambio, los escritores sí que disponen de, de software específicos para hacer una, una, una novela que te, te agiliza mucho y te ahorran muchas horas. ¿no? El más utilizado por la mayoría de, de estos escritores profesionales es el, el Scrivener. Pero, y que puede servir también para hacer una tesis, ¿eh? decir que, que algunos supongo que la han utilizado, yo no conozco a nadie que la haya utilizado para hacer una tesis, pero yo no, no, no dejaría de mirarlo, ¿eh? porque como mínimo a los escritores eh, les sirve mucho para hacer árboles genealógicos y contactos entre, entre sus, los protagonistas de una novela, que a veces te pierdes allí dentro, no eh, como escritor te pierdes, ¿no? y después para ir haciendo diferentes... Diferentes, eh, diferentes borradores, ¿no? Porque si en una novela ¿no? eh, recomiendan cuatro borradores, es decir, empezar con el primero, el segundo, el tercero y cuatro, en la tesis yo creo que habría que recomendar diez o doce borradores, ¿no? Por lo tanto, mirad cómo lo hagáis, pero si encontráis alguna muleta para facilitar un poco la rutina de, de, de, de, de, de eso, de la propia tesis, yo creo que, que os, puede, os puede ayudar. ¿eh? Y la escritura, la escritura es la gran, eh, el gran tema pendiente porque no hay tampoco una fórmula universal, escribir es eso, es enfrentarte digamos, a, a, a la palabra, la palabra statia que se queda allí y que tienes que ir repitiendo, es, es más como la obra del escultor, ¿no? tú quieres hacer una frase, tienes una idea, brum, pones una frase, pero no la acabas de captar, hay que ser muy exigentes con la escritura, no hay que, bueno, no, esto ya está, ya pasa otra cosa. No, no, yo creo que hay que ser un poco exigentes. ¿no? Es verdad que incluso habréis asistido a cursos sobre técnicas para hacer artículos. Bueno, sí, allí nos enseñan a cómo hacer un astrap, cómo o qué es un Astra, cómo hacer una introducción. Te enseñan que tiene que haber una introducción bien hecha, como yo le, le digo a, a mis doctorandos, o que tiene que haber. Eh, pues unas hipótesis bien planteadas, bien sólidas, tal, tal, una buena explicación de, de la base de datos, el modelo, eh, por más, digamos, estrato que sea, etcétera, etcétera. Pero en esencia, escribir, digamos, un abstract no, no te enseña, ¿no? Esto lo vas, lo vas adquiriendo un poco con el tiempo, ¿no? Por lo lo que hacemos todo, lo que hemos hecho todo, es que, que es una buena manera de aprender, ¿no? Es aprender de los que van delante. Coges el paper, un paper que, que haya tenido una cierta, eh, un cierto recorrido y un cierto reconocimiento y que te gusta, y bueno, pues lastra. Sabes que en estos papers, pues tiene, no sé, ahora cada vez son más cortitos, ¿no? Los papers, pues tiene eh, cinco frases. La primera simplemente destaca el interés de, del, del tema, la segunda destaca, o sea, la hipótesis, la, la metodología, tal, tal, pues algo parecido a esta. Pero a escribir, a escribir, esto, vaya, yo ya llevo más tiempo que vosotros y ahora estoy aprendiendo a escribir. ¿eh? Por lo tanto, ahí sí que no hay ningún ninguna consejo, eh, digamos, consejo así milagroso, instantáneo. Y, y en esto de saber realmente escribir, pues ¿qué quieres que os diga? Cada uno que se arregle, pero hay que, hay que hacerlo. ¿no? Y, y si miramos a los escritores, ¿no? que digamos, bueno, los escritores nos pueden decir porque escriben estas novelas, tal, tal, eh, tampoco tendremos, conseguiremos muchas ayudas. ¿eh? Los escritores te pueden decir cualquier cosa. Por ejemplo, el, el, el Gabriel García Márquez decía que él escribía porque era la mejor forma que tenía para ganarse la vida. Bueno, la verdad que, que es un, una razón más que, más, más que de interés para, para, para escribir, ¿no? Eh, pero tantos otros, pues bueno, otros pueden decir que se lo pasan también escribiendo, cosa que, que a mí parece un poco snob, no creo que se lo pasen muy bien, pero bueno, si lo pasan bien, pues eh, son unos agraciados, ¿no? Eh, uno escribe porque tiene que escribir y porque de, lo deja, deja su propuesta allí, ¿no? ¿Eh? y, y la de, lo deja para los que vienen detrás y ya se entenderán con aquello, ¿no? Eh, nada, lo de escribir lo dejamos ahí, ¿eh? Vale, y ahora tocaría simplemente por encima, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo, ahora se lo preguntaré a Ana hablando de... de eh, hablar un poco de ese, ese binomio, investigar, investigar es lo que estamos a, hemos estado haciendo. hablando ahora, ¿no? es lo que vosotros estáis haciendo, es la ruta que habéis emprendido y divulgar. ¿Vamos bien de tiempo o qué? Sí, 10, 15 minutos. ¿Hace que estoy hablando o me queda por hablar me o qué? Hablar. No lo digo porque no quiero cansar al auditorio, eh que, que no quiero cansar. ¿Alguna pregunta? ¿no? hacer alguna pregunta, que así romperemos un poco el hielo, ¿no? no ¿Tú escribías poemas de joven, de más joven? Bueno, eres joven, pues sí. ¿eh? Cortos? ¿Relatos cortos? ¿Relatos cortos? ¡Hombre! Entonces... <risa> entonces... Hacías mucho más que, que la mayoría de los mortales, vaya. Relatos cortos, no, so no es fácil, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ayudan? Bueno, muy bien, ¿no? Tienes mucho ganado ya, ¿no? Sí, es que a mí me gusta escribir. Pues perfecto, es que para hacer una tesis te tiene que gustar escribir, si no es para qué, ¿no? No sé, quiero decir que si, si te gusta más picar piedra, pues te metes de escultor como Miguel Ángel y ya está, ¿no? Quiero decir que no, ¿eh? O, o, si te gusta correr, pues te metes de corredor de maratones, no sé, ¿no? Pero para hacer tesis te tiene que gustar escribir y leer. Si no te gusta escribir y leer, ¿no? Mal andamos, ¿eh? No, ya sé que, que, que quizá no, no se acabe de ser simpático con estas insinuaciones, pero bueno, es que es, hay lo que hay, ¿eh? Hay lo que hay. Y, yo, creo y, que a todos los, bueno, yo creo que a todos los estudiantes no hay alguien aquí que, no, que le esté costando realmente escribir, pero un muy complejo. ¿Ah, no? Sí, no un igual era, fui el único no, no, que sí, me costó. Creo que sí, ah, no, igual fui el único que me costó escribir la tesis, vaya, no sé. ¿eh? Yo, yo tuve en ese sentido un director muy exigente que bueno, me martirizaba con sus. Sí, porque bueno, hay, hay directores que somos más, digamos, conceptuales, ¿no? Yo no me pongo allí. Esto también va por edades, ¿no? Pero hay que, que son muy, muy minuciosos y la verdad que lo agradeces porque ya prácticamente no hace falta que lo hagas tú. Eh, sí, sí. ¿Y puedes decir alguna cosa que, que escribiste, que recuerdes, por ejemplo, en el concurso este de Coca-Cola? Mm, te proponían una frase, o sea, no sabías el tema del ah, que vale, iba a tratar, como llegabas muchos, allí. Con muchos relatos cortos. Y sí. tenías una frase. Muy bien. Mm, que te ponían en el momento y de ahí tenías que sacar… Vale. ¿Y había una, un límite de palabras? Sí, pero el mío fue bastante corto. Fue un relato circular. Usaba la frase en un determinado momento, en un diálogo… Bueno, esto es complicado, ¿eh? ¿eh? Lo tienes que hacer con gracia, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Sí. Porque depende también de la, de la frase, pero ¿no? Es lo que decías. A veces te encuentras con un… como que no tienes inspiración en el momento, entonces… Sí. Hay, hay... ¿Me puedo sacar la, la americana o no? ¿Está aquí? No me la puedo sacar, está prohibido. <risa> Ay, eh. <risa> bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh? Le, le, le he dicho antes, ya si lo habéis oído, le he dicho, yo, yo haré lo que tú me mandes, pero bueno, ahora me arrepiento. Eh. <risa> muy bien. Y muy bien. Por ejemplo, hay, hay mucha pasión por la escritura. A la gente le gusta mucho escribir y sin pensar que, que tiene que ver con la escritura. Yo creo que hay mucha gente. Eh, por ejemplo... La cadena SER el lunes hace un concurso de relatos cortos que se presentan mil, mil o novecientos, pues se ponen frases revesadas, vaya ¿vale? algunas son que dices, ¿y esto cómo voy a estirar? Yo nunca me he presentado, pero supongo que más adelante algunos me presentaré, ¿no? Eh, pero hay una pasión muy fuerte, y, y ya de gente de, de cierta edad también, que y, y hay como... Eh, esto es como un movimiento que... que instantáneo que sale desde abajo y se ve muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos hacen, hacen eh, bueno, una especie de mítines que, que para, para, para participar en estos mítines pues, tienes que haber escrito pues, un, una novelita. ¿no? Eh, no sé si tiene que haber publicado o qué no, pero tienes que haberla escrito. Y sobre todo son más de mujeres, ¿no? porque ahí la mujer, pues, bueno, por la razón que sea, por diferentes razones, vaya, no por la razón que sea, pues eh, eh, le engancha más ¿no? igual como ahora quien está manteniendo toda la máquina eh, de, digamos editorial toda la maquinaria editorial son las mujeres que son las las grandes lectoras ¿no? pues bueno también son esto va una cosa ligada con la otra la lectura y la escritura van ligados ¿no? es difícil ser un, un un escritor aunque sea digamos medianamente bueno sin ser un, un gran lector. ¿no? Eh, pues esto, hay, hay, y, hay, y hay mítines de estos de 5.000 personas y, y van a autoras, que son autoras estas divulgativas, ¿no? No, no, no, no, no, no entran dentro de la categoría de los escritores, que son un poco engreídos, tal, tal, ¿no? Y bueno, tienen seguidoras hasta allá y sí, sí. Aquí no llegamos a ese nivel, pero bueno, parece ser que, que tú lo ves y, y hay... Un mundo que está cambiando, que está cambiando, y la gente quiere crear, quiere ser cada vez más creativa y, y seguir menos el dictado las cosas. La gente quiere quiere, quiere quiere, ser protagonista de su vida, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pues muy bien, enhorabuena. ¿eh? Pues espero que, que, bueno, que la lectura de la tesis, que no es lo mismo que un relato corto, ya lo habrás comprobado, pues que, que sea para ti también, sobre todo, un reto divertido y apasionante. Si no te diviertes, ese es mi consejo, ¿no? Eh, deja la tesis. Si no te diviertes, deja la tesis. ¿Para qué? Tienes que estar ahí un día detrás de otro, tal, tal, eh, haciendo tesis, ¿no? Si, si no, no, no vibras con ella, ¿no? Pues a otra cosa. Tú que hay muchas cosas que hacer en esta vida, ¿no? Y, y probablemente hay más futuro, como mínimo más futuro digamos, inteligente, aunque a veces dentro de la Academia no lo parece, fuera de la Academia, ¿eh?, que no, no, no, no solo la Academia, digamos, la gente piensa, ¿eh? fuera piensa mucho, ¿eh?, fuera eh, piensa mucho, ¿no?, y cada vez piensa más y todo esto, ¿no? Pues muy bien, pues muy bien, enhorabuena. ¿Y tú? Eh, ¿Escribiste de, de joven o...? No pasa nada, ¿eh? No, yo, no, yo me quedo <risa> en la lectura. No pasa nada, como la gran mayoría, ¿eh? no no yo tampoco de joven de joven, no. empecé a la universidad y... Me presenté a un concurso porque, porque un, un amigo ya trabajaba, aquel era poeta, el típico, el típico poeta de la pandilla, ¿no? Ya trabajaba y no podía presentarse, pero era un concurso, digamos, de secundaria, y yo me presenté a eso, pero fue con su poema, lo premiaron, ¿no? Pero fue traumático porque me entrebanqué a leerlo arriba, me hicieron subir me dieron un talón de 200 pesetas en aquel momento y, y me castigó la profesora de literatura porque decía que leía mal, que, que, el poe, que, que era un buen escritor de poemas, pero que leía mal y, ala, cada día tienes que leer. Bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? No? Pero no, no, de joven joven no escribía, me ha venido mis mes de viejo. A ver, el, el tema de investigar, divulgar, eh, está muy relacionado también con el ciclo de vida. ¿Vosotros, que, vos, te, ¿A qué os tenéis que dedicar vosotros? Os te, tenéis que dedicar a investigarlo. lo vuestro tiene que ser investigar cada uno tiene un método, yo, más o menos, eh, desde los 20-30, cada 10 años, cada década, me planteo el mundo, me lo llevo planteando de, de una manera, ¿no? y ahora tengo 60 y me planteo el mundo de una manera, pero no, no, es, no es igual que a los, que a los 30, ¿no? a los, vosotros os tenéis que dedicar a crear conocimientos, si no, porque, además, si no lo creáis en los 30, yo no sé cuándo lo vais a crear, ¿eh? por lo tanto, os tenéis que dedicar a, a eso, y la divulgación viene después, lo que pasa es que, como consumidores de divulgación, yo recomiendo que, que seáis consumidores de divulgación. Y, por lo tanto, que, hagáis, eh, que, que compaginéis la, la, la lectura académica con la, con la lúdica, con la transversal. El leer un libro como, como el Teorema del Oro no es perder el tiempo, en absoluto. Eh. Ni académicamente ni personalmente. Eh. Y leer eh, muchos libros que... que que, que han sido escritos por grandes eh, intelectuales y que después se han dedicado a la divulgación, eh, no es perder el tiempo, en absoluto, eh, y algunos de ellos están teniendo mucho éxito. ¿No? Ha habido libros, yo claro, los que más conozco son libros de, de economistas, grandes economistas, pues eh, John Myrdal Keynes, no sé si suena, ¿no? el, el economista de la, de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, ¿no? El de Welfare State, pues, eh, eh, tiene un librito de, de, de cuando terminó la Primera Guerra Mundial, las negociaciones, digamos, bilaterales con, con Alemania, tal, tal, que se llama El coste económico de la paz, que, que es eh, una perlita, vaya. Sus obras económicas, no hay manera de entenderlas, eh. ¿eh? La teoría general del interés y el dinero es un libro arduo, tal, tal. Pero cuando divulgaba, la verdad que tenía, bueno, tenía coco y eso se reflejaba se reflejaba en sus escritos, ¿no? Pero pues hay muchos, no sé si conocéis, si alguien se dedica al, al comercio internacional, Paul, Paul Krugman, por ejemplo, ¿no? O, o sobre temas de globalización, eh, Joseph Stiglitz, que, que es mucho más bestseller, digamos, ¿no? Aprovechan el hecho de, de, de ser premios Nobel y bueno, eh, tienen, Paul Krugman eh, es un señor que tiene una máquina de hacer dinero con todas sus columnas editoriales, ¿no? Le da muy bien la vida. Eh, hay, hay muchos periódicos españoles que, que publican sus columnas eh, y que deben de pagar eh, suculantes o monumentos por ello y bueno, es todo, es todo un negocio. ¿no? Vosotros que algunos os dedicáis a temas de teoría de, de, teoría de juegos, pues bueno, está un, un libro no de un economista, sino de, de una periodista, de, de Nazar, eh, que, que, que es una mente maravillosa, el libro sobre la vida de, del John y que después se llevó a la pantalla, ¿no? Y la verdad que fue una... ¿Visteis la película o qué? ¿Eh? Hay que verla, es una película que se repone eh, varias veces porque tuvo éxito, aunque fue muy criticada, porque hay episodios de la vida de este economista ¿no? Que, no, que dice que no se reflejaba bien, pero que bueno, que está bien, ¿no? Eh, hay alguna escena mítica, claro, no sé si será igual, eh, por ejemplo, aquella escena de del baile, ¿no? que va él con el grupo de, de alumnos, de perdón, de compañeros, ¿no? son eh, personas jóvenes, de allí americanos, de, de clase media alta, no, seguros a sí mismos, ¿no? y que entran, bueno, un grupo de chicas, ¿no? esto ahora igual sería al revés, sería... Eh, lo que pasa es que John, eh, John Nasser, claro, es un chico, ¿no? era un hombre, ¿no? ahora hay muchas más mujeres en el mundo de la, de la economía, ¿no? y bueno, está lo, lo típico, ¿no? la rubia, es pamparante que resulta que no rubia pero con los tontos nos creemos que siguen sí, no y, y, y, y bueno hay como un debate intelectual a partir de esa excusa no quién se ligaría a la rubia no eh, y uno saca el tema de bueno apliquemos la teoría de Adam Smith que dice que la competencia es la que eh, posibilita la mejor asignación de recursos por lo tanto vamos a competir y él dijo no hay que cooperar no si vamos todos a competir las a todas y nos quedaremos así, lo que tenemos es que cooperar, eh, porque es la cooperación eh, lo que nos llevará a un equilibrio más óptimo, ¿no? Bueno, al final parece ser que le, le hicieron caso, eso es la teoría, digamos, eh, de, del, del equilibrio de, de John Nash, y ¿quién se llevó la rubia? Hombre, pues se llevó la rubia, pues el John Nash, ¿no? Es ¿Eh? una película muy bonita, ¿no? Y la, la novela, más aún. Y después tiene otra, esta señora, la Ransar, que es la senda del... No, la senda del progreso no. esto es de otro. No, es... es eh, pero yo diría que la senda o algo así. No, no, la senda no debe ser. Pero permitidme que lo mire, porque lo, lo apunté aquí. Un segundo. Porque a veces la memoria falla. A ver, Silvia Nazar es ella, La gran búsqueda, sí, La gran búsqueda, que es también un libro precioso de cómo la humanidad ha ido buscando y atesonando conocimiento para progresar, ¿no? Porque el crecimiento, el progreso de la humanidad en los últimos 200 años, a pesar de lo que estamos viviendo ahora, ha sido simplemente espectacular, ¿no? Es una época que nadie, nadie se podía imaginar. Por lo tanto yo creo que es bueno que le, leáis eh, obras divulgativas que son más entretenidas, enriquecen mucho, obras de buenos eh, divulgadores es decir no no que, que no hay un filtraje aquí como en el tema de, de, de, la, de la investigación o el tema de la investigación to, to, hay todo un proceso digamos, de cribaje, un todo proceso de evaluación que permite digamos distinguir la originalidad de la copia y la recopia. ¿no? esto en la divulgación no pasa y hay obras muy malas la verdad ¿no? y esto pasa igual con los, con, con los tertulianos que hablan, hablan, hablan y hablan de todo no, no estoy hablando de esta agenda, no estoy hablando de tertulianos que los hay de buenos sino que estoy hablando de grandes obras de divulgación yo os recomiendo que dediquéis un poco tiempo a esto ya prácticamente eh, ahora hay dos, dos nuevos que los tengo aquí apuntados que la verdad que se os interesa en sus temas y nos no. Unos, ¿Cuántos economistas hay aquí? porque quizá ningún economista. Ah, bueno, tenemos un economista. ¿eh? <risa> <risa> ¿Y qué haces tú aquí en este, en este mundo? Eh, bueno, porque yo hice una carrera de economía que era un poco rara, dice la Complutense cuando estaba la opción yeah, yeah. de economía cuantitativa, sí. Sí. que en los dos últimos años hacíamos cualquier cosa menos economía. porque solo vaya, porque vaya. Lo más cercano que tiramos a economía era la micro superior y la macro superior. Lo demás era game theory, matemáticas avanzadas, Estadística Bueno, avanzada. mi novela es una crítica a ese enfoque. Pues bueno, yo creo que yo lamento mucho, lamento mucho que... la. Yo soy de los que pienso que las escuelas de economía debían ser solamente eso, micro, macro, estadística, juegos y matemáticas. Sí. Luego tendría que haber ADE. Ah, bueno, hay una asignatura que me parece muy interesante, que es... Eh, no y lo debería leer todos los cursos, que es eh, historia de las doctrinas o historia del pensamiento económico. La, la, la historia. historia de las doctrinas, eh, que ahora, ahora se ha eliminado del plan de estudios. Claro, y es un error, porque cada, ah, claro, cada, un error. cada cosa que damos en la competencia de eh, economía <risa> hay que ponerla en su contexto histórico. Claro, Yo doy micro claro. y lo primero que hago cuando explico el equilibrio de Cournot mm -hmm. o de Bertrand, sí, sí. lo, lo primero que tienes que pensar es ¿Cuál es el mundo que vivía August Cournot? Claro, claro ¿Cuál es el sí. mundo que vivía este señor? Pero en ese sentido, ¿Por, qué? ¿Por qué? Pero ese sentido es un, una rara avis, en el sentido que no es habitual. Yo sí que lo hago. A mí me gusta, por ejemplo, yo doy economía mundial y me gusta hablar de. de, de cuando tengo que hablar de, de la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, del contexto en el que estaba. ¿no? Pero, a ver, yo reivindico eso, reivindico un enfoque un enfoque de la historia del pensamiento económico pero porque simplemente es un enfoque plural y después se puede escoger lo que sea pero saber cuál es la aportación de Adam Smith que es mucho más rica que simplemente el, el tema de, que de, de, un, de un equilibrio competitivo a ciegas prácticamente en todas partes es bueno, yo creo que es bueno saber que en el mundo hay una heterogeneidad de perspectivas y que también hay economistas muertos, como hay matemáticos muertos... Sí, no, no, estoy hablando de los matemáticos también, que se han quedado por el camino. Rescatar a las mentes brillantes que han sido ignoradas por la ortodoxia la, por la, por la es un ejercicio bastante interesante ¿eh? y que a veces puede dar un resultado es muy grande, porque puede sacar una obra que resulta que, como la de Minsky, por ejemplo, que es un, un señor, no era, sí que era economista, pero no académico, que sobre cómo se producen las crisis financieras, las brujas especulativas, eh, muy interesante y que ahora se ha recuperado ese pensamiento y se ha puesto muy encima de la mesa. Pues bueno, enhorabuena por intentar eso, eh, sí. poner Cournot en su sitio y no enseñarlo simplemente como una formulación matemática sin que el alumno capte la esencia, digamos, del descubrimiento de Cournot, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está bien, si os interesa la globalización tal, tal, Dani Rodrik es un economista actual, yo cuando he estado ahora en Harvard, he estado en el centro, que también estaba él, es una persona que, que, que fue crítica en algunos aspectos de la globalización, que es, también es muy importante leer, pero bueno, no se puede leer todo en esta vida, ¿no? Y después hay un fiera que yo creo que algún día le ganado el premio Nobel, que, que no sé cómo tiene capacidad de producción tan, tan, tan grande a todos los niveles, en tantos campos, que es el Daron Acemoglu, un, un, un economista del de, de MIT, que la verdad que yo creo que es de lo más potente que hay y que, bueno, no sé por qué. Supongo que si hubiera sido, y, y no me malinterpretéis, si hubiera sido, lo digo porque ahora el eh, han dado a mucha gente que, que no está a su nivel ni mucho menos, pero supongo que algún día se lo darán a él. ¿no? Una, una, un apunto sobre esto que dices, eh, veo que has hablado. A mí me parece, eh, para ellos que hacen cosas de economía, aunque no son economistas, yo creo que eh, Stiglitz eh, me parece que tiene una, una prosa muy, que llega muy bien sí. y que serían buenos libros el... el el descontento con, lo, con la globalización por sí, ejemplo, sí, sí. que lo puede leer en inglés y tiene un inglés muy asequible todos estos libros están en inglés claro. muy asequible, Bien. lo hay en castellano también pero sí, lo puede sí. leer en inglés y otro que me parece que no han nombrado y quizá también por mi formación más desde el punto de vista de la microeconomía pero cómo la microeconomía realmente lo inunda todo, que es cuando, cuando le dieron el premio Nobel a Jan mm -hmm. eh, que sí. es un un economista puramente teórico, del campo de la economía industrial, pero él también es una persona muy leída y entonces la gente le empezó a conocer en Francia, él vive en Toulouse y da clase en Toulouse, sí, y sí. le paraba por la calle y decía que, que, que de, qué, de qué hablaba él en, en, en las cosas que hacía. Entonces él se planteó, esto lo cuenta en el prólogo de su libro, que él tiene que escribir algo para que la gente entendiese por qué sí, ya, lo ya que lo él sé. escribe es importante para todos, y hay un libro de igual que es un poco gordo, pero está también escrito muy bien, lo hay en, en castellano también, eh, y que se llama la, la economía del bien común, que yo creo que es muy, muy interesante. Sí, lo, lo he leído, eh, el, el caso de Tirol es un caso, pero no se pueden mencionar todos, es un caso peculiar, porque él creo que de formación no es economista, no, es él, él es ingeniero, como muchos de los economistas, del entorno en el que él ha trabajado, no, pero el caso de Tirol, la gente que hemos pasado en alguna época de nuestra vida por la economía industrial, eh, nos ha quedado sobre todo por su teoría de la organización industrial, que es un li libro machacón, que cuando te enfrentas a él dices, Dios mío, este señor debe ser un marciano, yo no sé quién es, pero esto es que es indigerible, como el libro de, del crecimiento económico, de la, del, del dar un azamogo, también es una cosa que es, está a otro nivel, ¿no? y tienes que tener un nivel de conocimientos matemáticos, pero específicos en aquello, muy grande. A mí me sorprendió la teoría del bien común, la verdad que es un libro eh, maravilloso, la verdad, un libro muy bien escrito, sí. y a mí me sorprendió porque lo hacía más una persona de estas de formal, formal, formal. No, ha tenido la, la habilidad después de ganarse el, el, el merecido Nobel de saber bajar sí. y, y, y divulgar bien. ¿eh? No, no es fácil, ¿eh? no hay tan buenos divulgadores económicos, hay gente que puede saber economía, pero que sepa eso, divulgar, que quiere decir llevarlo de forma rigurosa al vulgo, a la gente, a gente que no tiene por qué ser especialista en la materia, no es tan fácil, y Tirol es verdad. Sí, eh, eh, Chapo, muy, muy bien. Él, él habla de esto que dices tú, de que en algunos capítulos lo plantea, de por qué porque la gente que hace papers muy sesudos, realmente la gente espera que los puede comprar en, la, en, la, en los kioscos, pero no, es otro tipo de literatura y él se plantea también por qué es importante que eso eh, exista, pero por qué es importante poder explicarlo. Sí. Y ha hablado muchas veces de sus colegas investigadores, sí, de por qué sí. en Europa hay diferencias con Estados Unidos, sí, de los sí. errores que cometemos en Europa, sí. y por eso creo que para ellos es muy interesante, porque trata temas... Incluso trata de cuándo hace el doctorado, por qué ha pasado esta cosa, por qué ha pasado otra cosa. Sí, sí, sí. Y es. Creo sí, que... eh, y, y... y en economía no solo, porque quizá la economía a lo mejor. No, él habla de una manera eh, porque, eh, digo, para todo para, que... todo, para todo, para, para todo. Y ellos son estudiantes de matemáticas, divulgar las matemáticas es un pelín difícil. No, yo te digo que no, eh, yo te, digo, es te, mal, te he puesto tres. tres... Y, y, y ponerte a escribir en el trabajo matemático, pues bueno, que más o menos, como y lo, domina, bueno, pero bueno, lugar, lo dicho, son, son estilos diferentes a Tirol. Tirol lo que hace es habla de economía, es un economista. A que intenten de alguna manera lo que escriban, está claro que tienen que hacer su parte científica y de investigación, pero intentar aprender un poquito también a divulgar, a hacerlo llegar a. No, esto ya les llegará. Yo no les. Eh, eh, no, no os he dicho que, que divulguéis ahora, yo os he dicho que investiguéis, que investiguéis no. bien pero si podéis inspirar parte de vuestra gran pregunta, que una tesis encierra eso, una gran pregunta, si ponéis tres o cuatro y no la sabéis explicar a vuestra tieta, no, a vuestra abuela, a quien sea, ¿No? vamos mal, vamos mal. Eh, una tesis hay que saberla explicar en palabras normales, en palabras, digamos, coloquiales, a los familiares próximos porque si no es que no entenderán a qué os dedicáis en esta vida. Hay como dos tipos de divulgadores. Uno que sería el caso de Tirol, que es un economista que piensa como economista, pero que sabe utilizar un lenguaje muy, muy afable para llegar digamos, al gran público, no solo economistas. Y otros son también literatos, que, o no literatos, pero que piensan mucho como, como escritores, que hacen, por ejemplo, en este caso son más novelas. ¿no? El, el Teorema del Loro, tal, tal, todos estos libros, El Mundo Sofía, son novelas que eh, difon, difu, difunden eh, el conocimiento digamos, científico de una manera muy habitual. No serán todos los rigurosos que, que a veces queramos, pero son libros que tienen una utilidad muy práctica. Por lo tanto, hay esos dos enfoques. Uno desde la economía, el otro desde la literatura. Bueno, yo creo que todo dado tiempo pero preguntadme algo del libro, ¿no?, que si no es... <risa> bueno, tenéis algo, algo? Vale. bueno, te, damos la gracias por, te doy las gracias por la charla, eh, ¿tenéis algún comentario, alguna pregunta, algún tema que os interese, algo que queráis compartir, incluso de, de vosotros, de decir, pues yo en mi experiencia que llevo hasta ahora, pues me he encontrado en esta situación, o he vivido esto? Y... Bueno, pues esto me la palabra, ¿eh? a ver... El libro es el segundo que escribo como una... Eh, que, que es un experimento, es, es un libro arriesgado, es decir, no, no es un libro de divulgación, he, he escrito varios libros de divulgación porque, bueno, me gusta, he escrito el típico libro de las 100 preguntas de economía, ¿no? ¿Qué es la economía? ¡Oh! yo fue... no se acaba nunca, ¿no? que decir, para llegar a las 100 preguntas parece que no, pero cuando vas por la 40 dices, ¿Y esto no se acaba nunca, eh, aquí cogí un doctorando, un doctorando que que bueno, publicar novelas y tiene mucha gracia, ¿no? Un chico que vive en Gandía, cogí un doctorado y, y la verdad que me ayudó mucho porque él, como joven, fue más a lo práctico, ¿no? Yo respondía a las preguntas, pues la desigualdad salarial, ¿no? La respondía todo nuevo de trinca, ¿no? Y claro, me, me duraba mucho aquello, ¿no? Él, ¿no? Él cogía, pues esto, de, de, de, de un libro de micro, pues bueno, la desigualdad salarial, tal, tal, tal, tal, y claro, eh, esto fue muy bien, cosa que, que, que agradezco, ¿no? Eh, pues también he escrito porque me gusta, ¿no? Y los he escrito, pues bueno, sobre todo en catalán y en castellano. Eh, de obras no escritas, he escrito dos, una que es el protagonista principal, y esta eh, se la ha dirigido, eh, estaba pensando en mi, en mi, en mi hija, porque le vi, le vi un libro en bachillerato de ¿Qué es la economía? O, sí, era, ¿Qué es la economía? Creo que era y aquello que le explicaba era contabilidad, yo digo, no, Alba, esto no es la economía, hombre, la economía es una cosa mucho más divertida, tal, tal. Entonces, cogí un protagonista que, que ya inventamos dentro de la familia, ¿no? que es un inspector, el inspector Luke y bueno, tiene que resolver un caso intangible, tiene que resolver, eh, hay una, un mercado, que es el mercado de la vainilla natural en Madagascar, eh, que se ha roto, se ha roto porque se ha perdido la confianza, que es un activo imprescindible, para que los mercados funcionen. ¿no? no confían los agricultores, los pequeños agricultores, a los comerciantes. ¿no? Entonces, pues, eh, le dicen a él, oye, vete allá y busca la, la confianza perdida. Y dicen, bueno, ¿esto cómo? Entonces se va a, a la biblioteca ¿no? y empieza a escarbar a partir de Damasmid. ¿no? Es la excusa para un poco pues, dejar. Y sobre todo, tiene, eh, puse, mi interés estaba en demostrar que la economía eh, es una, bueno, es un modo de pensar, pues, eh, interesante a pesar de todo, ¿no? Eh, por lo que se ve, no tuve mucho éxito, porque se decantó por la genética, pero bueno, eh, cada uno escoge lo que quiere, ¿no? Lo que considera oportuno, perfecto, ningún problema, ¿no? Este libro eh, lo escribí un poco, bueno, en la última estancia que hice en Harvard, ¿no? Allí en la, en la Kennedy School, ¿no? Y bueno, tuve tiempo y me, me puse a escribir eso, una novela, que después pues, fui rehaciendo varias veces, ¿no? revisiones, tal, tal, y me ayudó bastante pues, el tema del, de, del confinamiento. ¿no? Eh, la protagonista es una, una chica, Anka, una ch joven eh, búlgara de, de 25, eh, 25 años, ¿no? y narra más o menos 10 años de su vida, ¿no? Esta chica es, es eh, matemática, pero hace un curso de posgrado de economía eh, de estrategia de desarrollo y ve un mundo nuevo que desconoce y, y quiere hacer una tesis sin renunciar a las matemáticas, pero eh, eh, digamos sobre economía. ¿no? Y entonces se va a emitir porque tiene un gran expediente, le dan una, una beca furra, lo típico, ¿no? se va allí hay una, una directora que, que le acompaña, ¿no? la mano invisible, que le va acompañando, tal, tal, que, que tiene un debate muy apasionado, y después también hay un encuentro allí en, en Harvard, en Har, Har, Har, perdón, Harvard Square, hay aquellos como un triángulo, un cruce de caminos, no, no es una plaza, plaza, ¿no? y, pero allí hay, yo me fijé y ya me he fijado otras veces, hay una serie de, de señores grandes jugando al ajedrez, ganándose la vida, de alguna manera, y ella se, se fija en uno de, de ellos y, y bueno empieza a, a tomar contacto para que le enseñe las cosas que le enseñe ajedrez. Al principio no quiere, y después se da cuenta que es un profesor de sociología eh, frustrado, que lucharon de las universidades americanas, y que vive de cualquier manera con mucha gente en Estados Unidos. ¿no? Allí los niveles de desigualdad son mucho más drásticos que, que aquí. ¿no? Y nada, que, que, que narra un poco su aventura allí. ¿no? ¿Por qué Bulgaria, Porque Bulgaria es un, el país más pobre de la Unión Europea y, y, y también, en parte, porque estuve el año... Fui en coche el año 87, iba a Estambul, pasé por Bulgaria, y, y ahora ha vuelto un par de veces y la ha conocido más. Y esto me ha permitido también ver una, un poco una comparativa, ¿no? Estos países que entraron de manera precipitada, que parece ser que es lo que ahora, los errores que ahora repetiremos con los tema este de Ucrania y, y quizá otros países, y que después, una vez dentro, todas aquellas promesas de, de, del bazar capitalista, pues no se han cumplido. Sí que hay un bazar capitalista, pero para los cuatro que se han quedado con el patrimonio público de aquel país, como pasa en la mayoría de estos países, no en todos, pero en algunos sí que ha pasado y esto ha generado también una decepción entre, entre la población, eh, que o bien ha tenido que emigrar fuera, la juventud en esos países la mayoría está fuera trabajando, están aquí por ejemplo, ¿no? eh, por esas zonas pues, hay mucha gente de Bulgaria y sobre todo de, de Rumanía, y allí se han quedado la, la gente menos cualificada, tal, tal, y, y cada vez quieres también más nostalgia de, de, de, de, del pasado soviético, porque aquello como mínimo era también una, una harta de, de mentiras, pero, pero les ofrecía una seguridad, falsa seguridad, pero les ofrecía una seguridad que cada vez más, digamos, están, están encontrando a faltar. Lamentablemente es así y plantea un debate, la última parte del libro, sobre las, la, eh, el reto europeo. El reto europeo es una pregunta que, que Europa se hace desde el siglo XIX y que no está aún resuelta, que es que Europa, de alguna manera, pues, tiene como do, do, dos, dos almas. ¿no? Tiene la occidental, nosotros miramos sobre todo digamos, más a Estados Unidos, y después está la oriental, ¿no? que empieza ya con prácticamente parte de Alemania, con Rumanía, Hungría, todos esos países que ahora parece que se están desmadrados desde el punto de vista del canon occidental de la democracia, pues siempre han estado mirando un mundo a través de otra religión, a más ortodoxa, etcétera, y a través de, de, de otro prisma, ¿no? y mirar más hacia lo que es el mundo islámico, lo que es el mundo, digamos, ahora de China, etcétera, etcétera, nada. ...que plantea esto y plantea sobre todo la importancia de las ideas... ¿no? ...y que hay que leer, eso, que hay que leer... ...por lo tanto, el resumen, digamos, de esa charla... ¿eh? Y, ...no, lo dejamos aquí... ...no llegaremos a las dos... Uf, casi... ...pero, disculpad, ¿no?, el tiempo... ...pero es, sobre todo, divertiros y crear... ¿eh? ...sería este un poco... y leer, claro... ...el que no, el que no crear o no lee, y el que no trabaja... Eh, perdón, el que no lee no crea y el que no trabaja no hace una tesis ¿eh? quiero decir, que esto acordaros de Picasso ¿no? con aquello de la serentipia de, oh, ya tengo ya tengo la visión de todo ¿no? Decían que Picasso tenía serentipia ¿no? que veía, oh, mira, ya tengo cómo hacer este cuadro tan innovador y decía, mira, a mí la serentipia no me llega no sé lo que es la serentipia pero por si acaso, si me llega, que me pille trabajando pues eso hay que trabajar, hay que trabajar, hay que pulir, hay que revisar, eh, revisar, revisar, revisar y prepararos para el fracaso porque, claro, os van a rechazar muchos papeles pero no os creéis tampoco esas chorradas que ahora dicen eh, los que nunca han creado una empresa, los emprendedores No, el fracaso ayuda, te hace fuerte, no, el fracaso es un, un latazo y si podéis esquivarlo, casi mejor ¿eh? Bueno, nada, que os vaya bien por la vida. Que vaya bien.